Este, yo creo que para poder hablar de diseño instruccional, lo primero que tendríamos que hacer es marcar como la diferencia que existe entre el concepto de diseño instruccional y lo que es diseño curricular. Hablando de diseño curricular, hablamos de que es toda esa estructura integral que se utiliza para desarrollar lo que son programas de estudio, planes de clase. Y el diseño instruccional se encuentra justamente en esa parte medular que se encarga de los aspectos principalmente de las actividades, ¿no? Entonces, cuando hablamos de diseño instruccional, uno de los puntos críticos que manejan algunos autores es que se fundamenta principalmente en el conductismo. Por lo regular, cuando se voltea y ves que hay un diseño instruccional, la imagen que se observa es solamente a partir de una teoría conductista. Por supuesto que hay, está fundamentada en teorías del aprendizaje. Pero no necesariamente porque, de alguna manera, los modelos que tenemos, que hay una gran diversidad de modelos de diseño instruccional, nosotros podemos observar que básicamente están este, sustentados en tres fases. ¿no? La, de, la fase. De, de la, del contexto en donde nosotros observamos precisamente qué rumbo o hacia dónde queremos llevar el diseño instruccional, quiénes van a ser también los actores de ese diseño instruccional, quiénes los van a vivir, el propio diseño que es la organización de todos los contenidos, pero también algo que, eh, ya en la práctica, por ejemplo, no nos queremos arriesgar, es la última fase que es la fase de la evaluación. En la experiencia educativa de diseño instruccional en la Universidad de Veracruzana abordamos principalmente siete eh, modelos de diseño. Por ejemplo, el de Rapid Prototyping, el de Gerlach y Eli, el de Kemp, el de Adi, Ashur, el de David Jonathan y el de SOI, el SOI. Estos modelos nos permiten de una manera organizar eh, los objetivos y las actividades de, de aprendizaje de acuerdo a estas estructuras eh, ya propuestas por, por estos autores o por estos modelos. Cuando hablamos entonces de metodologías instruccionales y si revisamos las primeras, los primeros modelos instruccionales nos daremos cuenta que son modelos muy básicos, modelos donde se traza una meta, se generan actividades y se planea una evaluación. Esta evaluación puede consistir únicamente en el hecho de ver hasta dónde se cumplió el objetivo. Eh, actualmente existen modelos un poco más complejos, metodologías un poco más complejos que ya van en el aspecto de, de que, que cubren actividades, tipos de evaluaciones, evaluaciones sumativas, evaluaciones formativas, autoevaluaciones. Es una estructuración del conocimiento en donde las estrategias tienen que ser conocidas por los actores, en este caso del proceso educativo hay diseño instruccional orientado a cuestiones formales y a profesionales. Es decir, si nosotros queremos orientarnos a cuestiones educativas formales, podría hablarse de teorías específicas. Si nos orientamos a cuestiones profesionales, por ejemplo, capacitación de X o Y persona, también son otro tipo de teorías. Entonces, el diseño instruccional es eso. Va a discriminar la información con base en un objetivo y tomando como base las teorías de aprendizaje. El diseño institucional es, es un proceso metodológico en el que se incluyen contenidos o temas dirigidos a una, a una audiencia especializada de, en la que queremos comunicar cierto mensaje o transmitir una serie de conocimientos. Eh, metodológico porque debemos de pensar en la audiencia, en los contenidos que queremos plasmar, el sistema de evaluación, las actividades y los medios materiales económicos que vamos a utilizar para implementar dicho diseño instruccional. Diseño instruccional tiene que ver también con eh, actividades a desarrollar en este espacio eh, virtual que quedan muy bien con estas acciones pero yo creo que va más allá. Actualmente con el surgimiento de la educación en línea, el surgimiento del internet y y la aplicación a nuevas tecnologías, pues entonces se trabaja ya un poco más en lo que es el diseño instruccional como la base estructural de un curso en línea, porque permite al estudiante marcar todo el camino o trazar todo el camino que tiene que recorrer para el logro o de un objetivo o el desarrollo de una competencia, en este caso si hablamos de modelos por competencia. Un diseñador instruccional no tan solo tiene que ver con cuestiones de educación virtual, sino también diseño, el diseño instruccional tiene que ver con cuestiones curriculares y demás. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se estructura la información. En la Universidad de Veracruzana tenemos diferentes proyectos en el que hay una participación de los diseñadores instruccionales. Por ejemplo, en iTunes U, es un proyecto de repositorio de, de recursos educativos, pues tenemos la participación, precisamente en la parte de generación de recursos, de un diseñador instruccional que va diseñando, que va diciendo cuáles son los objetivos de aprendizaje de cada uno de los recursos educativos que se están desarrollando. También en el diseño de cursos en línea, tenemos la participación de los diseñadores instruccionales, en el proyecto Aula, por ejemplo, que tuvo auge hace algunos semestres aquí en la universidad, parte importante del desarrollo de material era el diseño instruccional. Partimos entonces de la idea de que el diseño instruccional puede ir avanzando en diversos niveles, eh, partiendo, por ejemplo, de la eh, metodología de John Biggs, eh, hablando de los aspectos, el primer aspecto que es el uniestructural o el preestructural, y el último aspecto que es el abstracto ampliado. Entonces, pensamos que el diseño instruccional puede utilizarse de, esas, de, de diversos niveles, de ¿no? diversas formas, principalmente como la acción, pero que no se quede solamente en eso, incluyendo los, las otras teorías pedagógicas que también vaya hacia las cuestiones de reflexión, análisis, teorización, hipótesis, investigación. Entonces cuando se hace diseño instruccional no se puede únicamente pensar en trazar el camino de actividades, es decir, haz esto, realiza tal lectura, ve tal video, cualquier actividad, sino que dentro del mismo proceso se tienen que generar ciertos elementos cognitivos que permitan el desarrollo de un buen aprendizaje. Bueno, para mí el diseño institucional como estudiante me ha servido para conocer los elementos que conforman un programa en línea, un software, um, talleres, foros, donde podemos analizar los diferentes elementos que lo conforman. Por ejemplo, el tipo de audiencia a la que va dirigida, um, los contenidos que queremos plasmar, los sistemas de evaluación, los desarrollos. Además, podemos crear distintos tipos de diseños y producción de guión, um, implementar softwares educativos. Un diseñador instruccional puede trabajar en diversos lugares, por ejemplo, en una compañía productora de recursos, ya sea una televisora o incluso una eh, casa editorial. También puede trabajar en una universidad o en una escuela generando recursos educativos y asimismo puede trabajar en, en empresas eh, para diseñar los cursos de capacitación o los programas eh, y recursos educativos. Un diseñador instruccional puede trabajar en una empresa privada. Una empresa privada a donde tenga una célula, es decir, a un conjunto de personas que sean tanto diseñadores gráficos, programadores, correctores de estilos, desarrollistas instruccionales y también un diseñador instruccional. En una empresa que tenga esa célula puede construir cursos para capacitar X o Y cosa. También puede ser una célula en cuestiones formales, como por ejemplo una institución educativa. Ahora, un diseñador instruccional también puede trabajar en una empresa privada que se dedique a hacer cursos para empresas privadas. Los diseñadores instruccionales tienden a trabajar en equipo. A estos equipos se les llaman células de producción. Una célula está conformada por, eh, por el diseñador instruccional, por un líder de proyecto, también por diseñador gráfico, por un diseñador o un desarrollador informático y, eh, y, bueno, y principalmente por el experto en contenido, quien es el encargado de dar la información eh, o proveer la información a, al resto del equipo.